Hola, ¿qué tal, amigos? Saludos especiales para todos ustedes. El canal OZ Producciones les saluda junto con www.lasuperiorestereo.com. Y nos encontramos con una agrupación vallenatoa. Ellos son: Yo soy el Rey Vallenato, Daniel Santiago Velázquez. Y yo soy el rey vallenato Nelson David Velázquez, acordeonero y compositor de la música vallenata. Daniel y Nelson con nosotros a esta hora aquí en el canal Oz Producciones. Bueno, Daniel, ya cuánto tiempo en la música y bueno, el gusto por la música vallenata o nacido en la costa o en el interior del país, cuéntanos un poco. No, mi hermano, yo soy de Bogotá. De hecho, yo soy un yo soy joven. Mi hermano es el que me inculca la, la música vallenata, ya lleva más aproximadamente como 10 años dándole al acordeón. Yo llevo 4 años dándole profesionalmente. Y aquí estamos Daniel Santiago y Nelson David Velázquez, los hombres de la chispa, reyes vallenatos. Muy bien, ¿usted lo metió dentro del género tropical vallenato? Claro que sí, yo nací en el municipio de Pacho, Cundinamarca, un poco más retirado de Bogotá, donde empecé mis clases y empecé el amor por el, y el cariño por el acordeón vallenato. Bueno, pero eh, ¿tuvieron padres músicos o cómo se inclinaron por la música vallenata? Sí señor, mi papá, mi papá nos inculcó la vena artística, él se dedicaba a tocar guitarra y yo me inspiré, fue por el acordeón y el vallenato. ¿Y de pequeño usted le gustó el canto o también claro le gustó el toque sí. del acordeón? No, me enfoqué en el canto desde muy pequeño y bueno aquí estamos dando buenos frutos y viviendo un sueño que hemos soñado desde que empezamos en esta carrera musical. Muy bien, ¿ya grabaron? Claro que sí, ya tenemos dos sencillos musicales, ahorita ya... En, en como una de, semana y media ya está días. a ruedo nuestra nueva canción La Chispa de la autoría de mi hermano Nelson David Velázquez que estoy seguro y le auguro un buen éxito musical y vamos para arriba con todas las ganas Con esta canción no se ha, no se ha lanzado en los medios digitales solo está, ya la están las productoras y están los medios de comunicación pero pues, algo privado por el momento y pues, con esta canción fuimos nominados al artista revelación y al compositor del año Bueno un poquito de La Chispa entonces porque tengo la chispa, que es lo que hace feliz Y aunque lo intentes con otro, siempre vas a volver a mí. Vaya, Daniel Santiago y Nelson David Velázquez, Reyes Vallenatos Muy bien, has sido ya invitado a festivales de eh, vallenatos pues, eh, Puede ser en Valledupar o uno de Acordeones O en uno que otro festival que organizan precisamente con el instrumento alemán Claro que sí, ahorita nosotros, yo fui finalista en Valledupar Fui finalista en el panche de acordeones, ocupé el segundo lugar en Silvania y junto a mi hermano quedamos Reyes Vallenatos en el Perla del Norte en Cúcuta. Muy bien, ¿en qué tarimas, de qué ciudades ha tenido la oportunidad de presentarse y cómo lo han recibido? Mi hermano, de la mejor manera, siempre el, el, el, el, el cariño a mi público es lo que más me gusta a mí Que siempre a donde llegue la gente siempre está ahí dándole firme a nuestro cariño, a, a nuestro proyecto musical Aquí está Daniel Santiago, el artista de ustedes y no, ya me he presentado en demasiadas tarimas Ya, ya no tengo la cuenta, dos pero... Dos giras internacionales este año tuvimos, tuvimos dos giras internacionales este año por el país de México Donde estuvimos visitando el, el estado de Jalisco, estuvimos en Ajijic, Chapala Guadalajara, tequila estuvimos en las hermosas playas de Puerto Vallarta estuvimos en Perú también donde conocimos Ica, la huacachina un paraíso inigualable donde la gente Inca nos recibe de la mejor manera muy bien, su familia cómo acoge precisamente la música vallenata, siendo que este folclore es tan de tropical, tan del Caribe y bueno, naturalmente pues hemos aprendido a querer nuestro vallenato. No, pero mira que no mi hermano, esto, esto es algo que nace, esto es un, una música que gusta en todas las partes del país, en todas las partes de, del mundo, donde uno lleva la música vallenata, la gente siempre está enamorada de la música y de nuestro proyecto también se enamoran bastante, en nuestra casa imagínese qué más felicidad que vernos a nosotros triunfando de esta manera. pero Pero al principio fue un reto fuerte, fue un reto fuerte porque la gente asimila que el folclor vallenato y la cultura es de la región costera, es de la región del valle. Entonces, iniciar en este género al principio es muy retador porque nadie, o sea, la gente de pronto al principio no cree, pero ya después de que empezamos a mostrar todos los frutos, hace más o menos, nosotros llevamos ya 10 años en la música, 8, 10 años, a los 2, 3 años que ya empezamos a tocar se empezaron a notar todos los frutos, nuestra primera gira, empezamos a ir a Ecuador, eso fue ya hace cuatro años y gracias a Dios en todo lugar nos han atendido de la mejor manera. Así es Nelson. Daniel, eh, ¿cuáles son sus, sus perspectivas dentro de la música vallenata? No mi hermano, darme a conocer al máximo, tocar en los lugares donde los grandes han tocado y yo sé que de la mano de Dios lo voy a lograr quiero ganarme el Latin Grammy de la mano de Dios lo el lograré bendito Dios, ojalá así sea ¿qué voces has seguido dentro de la música vallenata? habiendo tantas importantes claro, pero bueno lo, lo que más, los maestros que yo más admiro son mi maestro Iván Villazón mi maestro Poncho Zuleta y el grande Diomedes Díaz que siempre están ahí tocando música vallenata que es la que nos gusta ¿y sus referentes en el acordeón? Colacho Mendoza, Colacho Mendoza si quieren le puedo interpretar algo del maestro Colacho Pues excelente. Daniel y Nilson, muchas gracias. Nelson, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el canal OZ Producciones. Les auguramos muchos éxitos. Tienen buena vibra, hombre, y qué bien que representen el interior del país, la zona andina, dentro de la música vallenata. Y hay que cogerlo. Los costeños les invitamos para que los acojan. Claro, gracias a usted por la invitación. Mi canal OZ, aquí están sus artistas Daniel Santiago y Nelson David Velázquez. El futuro del vallenato. Aquí está esta dupla de Música Vallenata en el canal OZ Producciones. Con gusto y cariño, Toniel Zabata Murillo. Hasta la próxima. Gracias.